Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a la sección de Comaría. mi nombre es Juanjo. En estas secciones vamos a ir eh, enseñándoos a cómo haceros vosotros mismos diferentes productos que vais a poder utilizar en vuestros cultivos. En el día de hoy vamos a enseñaros cómo activar una base eh, de microorganismos efectivos. Vale. Para ello lo que necesitamos es la solución madre y melaza. ¿vale? En la solución madre están los microorganismos en estado latente, ...y lo que les vamos a dar de comer para activarlos es melaza... ...que es el carbohidrato, que es lo que le va a producir la, la energía para que se activen. Necesitamos un bidón fermentador, en este caso es un bidón de 12 litros... ...para los que queráis adquirirlos que sepáis que existen de diferentes medidas... ¿vale? Eh, ...hay de, de 3,6 litros hasta 200 litros de capacidad. Para ello necesitamos el bidón, un calentador de agua con un termostato... ...porque debemos de calentar la solución y dejarla entre 20 y 25 grados, 25 grados casi mejor, para que se puedan producir, reproducir los microorganismos, los microorganismos, porque si baja la temperatura de 18 grados, eh, podemos tener problemas a la hora de activarlos. Entonces consiste en un bidón, un calentador de agua, y luego también lleva un aparatito, ¿vale? que lo que sirve es para que no pueda entrar el oxígeno y los gases puedan ir saliendo conforme se va haciendo la fermentación. Para ello, eh, ya veréis que es muy fácil hacer la, la mezcla. Necesitamos agua sin cloro, que ya la hemos depositado dentro del bidón. Hemos puesto 11 litros de agua. Ya necesitamos 360 mililitros de la solución madre y 360 mililitros de la melaza. Que sepáis que los microorganismos los descubrió un japonés, el doctor Teuro Iga, que era catedrático de, de agricultura tropical ahí en, en Okinawa. Y los microorganismos o va a ayudar a mejorar eh, los suelos, aparte que tiene un montón de aplicaciones diferentes. En cuanto a los cultivos, mejora el suelo, ¿vale? ya hemos puesto 360 mililitros. Tiene un olor muy característico, cuando está bien hecho, ¿vale? lo olemos, tiene un olor eh, parecido a como si fuera eh, sidra, manzana fermentada, ¿vale? o, o también parecido a, a lo que es el vino de arroz, si habéis fermentado alguna vez algún tipo de, de alimento, os va a resultar muy fácil hacer esto, porque la verdad es que los pasos son muy sencillos. Lo único que hay que tener en cuenta es el agua sin cloro y la temperatura. Ahora vamos a poner la melaza. A ver, eh, en este caso vamos a poner melaza de caña de azúcar, pero podéis utilizar melaza de remolacha, eh, miel, azúcar, o sea que cada uno, según donde viva, puede aplicar... Eh, y utilizar lo que tenga más a mano. Esto en realidad es para que coman y se vayan reproduciendo todos los microorganismos. A ver, como veis es muy denso, por eso hay que diluirlo bien para poder mezclarlo con el agua. Y esto aplicado en vuestras plantas pues va a mejorar el enraizamiento, va a estimularle la producción de flores, para la floración también le va a ayudar, y luego lo que es el sistema inmunológico de la planta va a ser mucho más resistente, ¿vale? frente a plagas, enfermedades, estreses hídricos y se puede utilizar eh, tanto foliar directamente sobre las hojas como eh, directamente a sustrato, a la tierra. Vamos a ir mezclándolo bien. A ver es que esta miel, esta melaza es super densa y nos interesa que se disuelva bien toda la mezcla por ejemplo si lo que queréis hacer son 20 litros que sepáis que lo que necesitáis son 20 litros de agua de calidad un litro de solución madre y un litro de melaza así luego obtendréis 22 litros de microorganismos activados más o menos, eh, una vez depositemos los microorganismos dentro del bidón, viene a ser de una a dos semanas, depende de, también depende de la temperatura, se activan antes o después. Y luego, más o menos, la aplicación que podéis hacer es de un disolverlo en agua de un 2 a un 5%. ¿vale? Entonces, mira, un litro os podéis utilizarlo. ...para una mochila de 20 litros... ...para que os hagáis una idea... ...con 12 mochilas... ...tendríamos para aplicar... ...en 20 hectáreas... ...o sea que no hay que... ...no hay que tirar... ...mucha cantidad... ...lo importante es que se utilice... ...con una frecuencia... ...más o menos... ...lo ideal sería utilizarlo una vez a la semana... ...o cada 10 días... ...así lo que vamos haciendo es que se va mejorando... El suelo, al final la planta de donde come es del suelo, de una forma orgánica, aquí ya lo tenemos, ¿ves? lo tenemos bien disuelto, lo vamos a meter otra vez en la jarrita para poder meterlo bien por la boca del bidón, pero con cuidado de no derramarlo todo. Depositamos toda la mezcla. Es conveniente, si lo hacéis en otro tipo de bidones, dejar siempre un dedo o un par de dedos, ¿vale? para que puedan tener un poco de oxígeno los microorganismos ahí dentro. Una cosa que no se nos debe olvidar es apuntar la fecha de inicio de la fermentación. Entonces, así sabremos qué día lo realizamos y qué día tenemos que mirar a ver si ya lo podemos utilizar. Lo aquí. Ya tenemos metidos los microorganismos dentro del agua con su comodita, con la melaza. ¿vale? Ya están bien disueltos. Ahora el siguiente paso es meter el calentador, poner el termostato a 25 grados, que es la temperatura ideal para que vayan eh, reproduciéndose. Y cerrarlo herméticamente. Tiene que estar bien cerrado porque lo que vamos a hacer es una fermentación anaerobia. ¿Eh? Tened en cuenta que no es lo mismo una fermentación que una putrefacción. Tiene que oler, como os he comentado antes, tiene que tiene, tener un olor agradable. Un olor agradable tipo sidra. Yo le veo ese, ese olor. Seguramente alguno de vosotros pues podéis verle alguna otra similitud. Le ponemos el tapón para que no salga el aire y luego ya le ponemos esto para que ya no entre oxígeno. Lo enchufamos a la luz y a esperarnos de una a dos semanas para que el producto ya esté hecho. Aparte de vuestras plantas, este producto tiene infinidad de utilidades. Es más, cada vez se están descubriendo más utilidades. Eh, lo podéis utilizar para las cañerías de vuestra casa. Si vivís, en el, por ejemplo, en el campo, para lo que son las, las fosas sépticas. Les quita el olor, eh, degrada la materia orgánica que existe ahí. También se puede utilizar para si tenéis un estanque de peces, un embalse... Incluso se utiliza hasta para las piscinas. Yo no voy a meter ahí porque es algo que desconozco. Si lo pruebo algún día, os contaré cómo es. Bueno, pues gracias por todo y nos vemos en el siguiente capítulo.